Hola primos, gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Pancracio. Así, así. Así, así. Y hoy te contaré toda la verdad sobre Filomena. ¿Bien? Bien, bien, bien. Si sí, es de verdad, si la quise, si me quiso, si sí, si sí. sí, no, si sí, Filomena ya me perdonó. Tención. Filomena. Filomena es lo más bello que he conocido en toda mi vida. Oh. Filomena es quien hace acelerar nuestro corazón. Y sí, te la voy a describir. Empezaré por sus ojos, que son cafés claros. Tiene unos ojos muy lindos, con una mirada muy fuerte, como que de, de, de algo salvaje. rizado y liso al mismo tiempo y me encanta verlo al viento Filomena, me gusta su boca, es muy linda, me gusta verla roja, morada, y aunque se la ponga naranja. Filomena, que me gusta muy llorado ¿no? yo le tengo miedo ¿no? Me gusta verla de lejos y verla de cerca, me gusta abrazarla, me gusta llevarla de mi mano, besar su mano y tenerla a mi lado. Eh, Filomena. Eso es lo que les puedo contar, me estoy quedado un poco en blanco, pero bueno, esta ha sido una experiencia más de mi vida, he querido compartirla con todos ustedes, mis primos que, que son tan especiales, que tenían las dudas si era real, si, si era, era fingido, pues la verdad es 100% real, y, y es, claro que no se llama Filomena, yo me llamo Pancracio, pero bueno son eh, cosas de la vida, experiencias bonitas que, que te enseña que tienes que valorar que tienes que respetar, que tienes que cuidar sí. ese es un consejo de su primo pues para todos eh, un saludo para ella, ojalá y algún día me perdone y nos vamos a despedir con la música que le gusta a ella. Este artista es su favorito. Estas son nuestras canciones. Me encanta tu aroma de mujer, esa suave caricia que realza. Si te veo sonreír, soy el primo más feliz. y vendería mi alma. Ese barquito de papel, viajaremos tú y yo. Ese barquito de papel, viajará el latino, hija de Ecuador. La mujer de mi sueño, por suerte te encontré. Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo. Aquí termina el video de Primos. Cuídense mucho, pórtense bien. Pórtense bien. Cuiden a su Filomena, cuiden a su Pancracio, cuiden a la persona especial que quieren. Y chao, chao. Perdón, bueno, filomena. Bueno.